¿Por qué porque mi padre eh, nunca me apoya? La, la pregunta que, que muchas veces eh, nos hacemos nosotros eh, como hijas y tengo muchas mujeres que me dicen, Marimela, es que yo no he recibido mucho apoyo de mi padre y, y eso me, me duele, me duele mucho que no me apoyan en, en las decisiones y... También es importante, eh, la pregunta también te la, te la devuelvo y es, ¿qué sientes cuando tu padre no te apoya? Normalmente nosotros siempre eh, como seres humanos necesitamos del apoyo, eh, del apoyo de ese, de, ese, de ese lado masculino. Y hay una parte muy importante para nuestro cerebro, eh, lo que significa... El lado masculino, el lado, eh, lo que es el padre. ¿Qué es el padre? El padre es como el, el, el padre. Vamos a, a darle un significado a lo que significa para ti el padre. Cuando una persona no lo apoya, el padre a esa persona le hace falta eh, patrones, le hace falta guía, le hace falta autoridad, le hace falta una dirección y son personas que eh, como que no tienen, un, no tienen una, una visión, no tienen eh, como un objetivo y a las personas que el padre nunca las apoya, normalmente no todas, pero la mayoría, sienten que no saben lo que quieren. Y el padre tiene que ver con, vamos a, vamos a hacer un, digamos, como un pequeño, me gustaría que me escribieras en la medida en que, que vas, vas estando acá y, y te vas enterando del tema, eh, ¿por qué mi padre nunca me apoya? Bueno, eh, porque cuando ibas a nacer... No quería, él, él no quería tener un bebé porque de pronto no fuiste una hija deseada, porque el papá normalmente es el que tiene que trabajar en la familia biológicamente, en la cultura donde nosotros estamos. Los papás, eh, digamos, eh, es el, el masculino, Va, vamos a ir colocando el masculino, es el que eh, va a la, afuera a cazar. Él trae la comida. Es el que... El padre es el que da la autoridad. El padre es el que marca los patrones. El padre es... Eh, eh, a ver, ¿qué más es el padre? Es como el... El, el líder, el padre, ¿qué más es el padre? Entonces, eh, cuando nosotros, ¿por qué mi padre nunca me apoya? Eh, puede ser, vuelve y juega, para eso es importante que hagas el árbol. Hola Valeria, ¿cómo estás? Para eso es importante que hagas el árbol generacional y eh, te invito a que descargues estos 15 pasos donde mmm, cada una de ustedes tiene una historia, ¿sí? Eh, cuando, cuando yo les, eh, cuando hacemos los coaching, eh, me dicen, bueno, una de las dificultades que yo tengo es que mi padre no me apoya, ¿sí? Entonces, ¿por qué tu padre no te apoya? Para eso es muy importante que tú tengas y hagas estos 15 pasos para que hagas el árbol biológicamente, el árbol genealógico ¿Por qué? Pregúntale a tu mamá, por ejemplo, ¿por qué cuál, cuál, ¿cómo era el estado eh, cuando eh, tu mamá quedó en embarazo? Eh, si tu papá realmente eh, es un padre ausente, es un papá que tuvo que salir todo el día a trabajar y él lo único que se preocupaba era por poner el, el plato de comida en la mesa, y no fue un padre donde tuvo una educación para que estuviera eh, presente, porque normalmente, pues en, en la cultura, el masculino es el que está afuera, y nosotras las mujeres las que estamos dentro de la casa, entonces los papás creían, no sé si todavía aunque yo he escuchado algunas conversaciones de mi hijo y me dice que él va a ser un padre más eh, presente. Pero eh, eso es algo cultural y que, va, y que vamos a ir entendiendo. Entonces, me gustaría que aquí en la bio y en en eh, dentro de, del video, te voy a colocar para que veas este... Es un evento que tengo gratuito y también veas el evento y puedas descargar también estos 15 pasos donde tú vas a hacer tu árbol para saber y pregúntale a tu mamá qué pasó cuando yo es cuando, cuando mi mamá estaba en embarazo. Eh, eh, ¿Fue una niña deseada o no fue una niña deseada? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué historia tiene tu papá en, en su... En su digamos, en su árbol, porque es importante cuando tú descubres el por qué. Ahora, ¿por qué siempre? Vuelvo y pregunto. ¿Por qué siempre nos preguntamos por qué? Porque la respuesta está en el pasado. Recuerda, cuando tú te preguntas por qué, la respuesta está en el pasado. Y por qué el cerebro necesita una respuesta y tú de la única manera que la haces es practicando estos 15 pasos, yendo al pasado, hablando con tu mamá eh, conversando con tu familia y no haciendo, digámosle no haciendo la pregunta papá, porque tú nunca me apoyas? sino preguntarle mejor, papá eh, ¿cómo fue tu niñez? papá, eh cuando estabas pequeño cómo te trataban papá, cuando tú eras niño, qué te decían tus papás, qué hacías cuando eras niño a mí me encanta, y gracias a Dios hola Viviana, cómo estás, qué gusto verte a mí me encanta eh, mi papá está vivo y tiene 83 años y me fascina preguntarle me fascina hacer estos 15 pasos yo estos 15 pasos los hago yo creo que cada que hablo con él, siempre trato de preguntarle cómo fue su niñez, cómo que qué le decían, eh, cómo lo educaron eh, los papás de nosotras. Digo, de nosotras las que tenemos 55 años, pero me imagino que las que tienen 33 también tienen otra historia, ¿cierto? Y todo depende también del contexto cultural, por ejemplo, en México, ¿cómo es el, eh, digamos, el machismo? ¿Cómo se comporta el general, en, en términos generales, el hombre? Eh, si son machistas, por ejemplo, si son hombres que son de los que yo soy el que sostengo la familia, pero claro, ellos sostienen la familia y se tienen que ir a la calle, o al parque, perdón, o a, o a cazar, a lo que sea para traer alimento a la casa. Entonces son padres ausentes. Y se supone que nosotras las mujeres estamos en la casa para cuidar a los hijos, pero esto es algo biológico. Entonces, ¿por qué mi padre no me apoya? Porque biológicamente a lo mejor tu papá lo educaron con la mentalidad de que él tenía que irse a trabajar y que él era el que trabajaba, él era el que salía a la calle y que él era el que traía la comida. Y él creía que con solo traer la comida hacía una buena labor. Pero tú como mujer necesitabas tener más, más, eh, más apoyo, necesitabas tener más presencia. Porque ¿qué es lo que da el hombre? ¿Qué, es lo que da, eh, ¿qué significa para el cerebro? el hombre. A mí me, me gustaría muchísimo que pensaras, pero sin ir a, la, a los libros, vamos a, a ponerle sentido común. ¿Qué significa un hombre para el cerebro? Significa papá. Significa papá, es el que da la dirección. Papá es el que dirige. Papá es el que dice. Es el que tiene la voz. Es el que dice para dónde vamos. Para dónde vamos. Papá es como el... el, el a ver cómo le digo yo, como el agua que fluye, que corre, que sale. Papá es fluidez también. Papá es un programa. Papá es un patrón. Papá es autoridad. ¿Qué más es, papá? A ver, ayúdenme, ayúdenme, mujeres. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a saludar por acá. Okay. Valeria, hola. Eh, chaparro, hola, ¿cómo estás? Yo no tengo a mi padre vivo, pero siempre me gustó preguntarle qué hacía de niño. ¿Y tu abuela? ¿No está tu abuela? Es muy importante cuando nosotros hacemos este proceso de, de reprogramación... Eh, saber el por qué. Muchachas, el por qué está en el pasado y hasta que usted a su cerebro no le diga por qué pasó lo que pasó, su cerebro no le presta neuronas. Acuérdese. Vuelva y escríbame esto, por favor. Hasta que al cerebro usted no le diga por qué el cerebro no le presta neuronas para avanzar hacia el futuro, porque usted necesita saber por qué. El cerebro suyo quiere saber por qué. Yo no le puedo decir, porque sí, porque pues a usted le tocó y, y ya, y deje de quejarse. No, así no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan preguntando. Pregunte, pregunte Viviana, pregúntele a, a su mamá. Su mamá está viva. Entonces usted pregúntele, mami, pero, pero no en tono de, de a ver, a ah, protección, papá es protección, exactamente. Entonces, vamos a ir escribiendo protección, eh, um, voz, dirección, autoridad, ¿qué más es padre? Oh, esperen un momentico, vayan escribiendo eh, todo lo que significa eh, padre para ustedes, escultor Yo voy a ir diciéndole las que, las que me van en las que me van escribiendo aquí. Papá, padre, progenitor, autor, el padre es un autor. El padre es un creador. Un inventor. Padre es Dios Padre, es el Señor, el Creador, el Altísimo, no, no, ni, ni abuela ni padre, Valeria, no, ni abuela ni padre, no tuvo ni abuela ni padre, bueno, Vamos a, a, a mirar. Si podemos ir y preguntarle a nuestra mamá si el padre está muerto, como en el caso de Viviana, entonces preguntarle a la mamá, mami, cómo fue, mi embar cómo fue tu embarazo, qué pasó con mi papá, eh, eh, eh, en qué, en qué, pregunten esto, en qué circunstancias nací cómo era la parte económica. A veces los papás tuvieron la obligación de irse a trabajar porque su mamá tenía cinco muchachitos y usted fue la quinta. Y entonces eh, la mamá tenía que quedarse en la casa cuidando a esos muchachitos y el papá fue un papá ausente. Entonces, cuando yo entiendo que es que a nivel cultural mi papá, a los 16 años se salió de su casa para ir a trabajar y a los 20 años tuvo el primer muchacho. Entonces estaba muy joven. También hay que entender en qué de cuántos años tu papá te tuvo. Fue un embarazo no deseado. Estaba muy joven, tenía 17 años tu papá y, y, y ya en embarazo y usted nació. Entonces... Y, y si sí, mi papá siempre me apoyó, y si sí, mi papá siempre me apoyó, gracias a Dios. No, mi papá, mi mamá están vivos. Ok, perfecto, yo pensé que era, que no estaban vivos, Viviana, perdón que leí mal. Hasta los 25, perfecto, ya entiendo. Entonces tu papá murió y lo tuviste y vivió hasta los, hasta los 25, bueno. Eh, listo. Valeria dice que, ah, bueno, pro, uh, que no tuvo papá. <ríe> ni abuela ni padre. Bueno, entonces es importante en los casos, por ejemplo, como, como Valeria, que me dice que no tuvo um, para mí ni abuela ni padre. Ok, o sea, que no están. Entonces, Valeria, si tuve papá, ah, que estoy leyendo mal, Valeria, pe perdón, <risa> pero murió a los nueve años, entonces imagínate el dolor de esa niña, y entonces ese es el ejercicio que quiero que hagamos, ¿sí? A ver, ¿por qué mi padre nunca me apoyó? Tengo que ir al pasado, el por qué siempre nos está obligando a ir al pasado, ir al pasado y recoger a esa niña de nueve años que, que se le murió su papá y hacer ese proceso de conversación. Nosotros, y hoy quiero que tengan también algo eh, muy especial, que la energía del padre, él es espíritu nunca muere y yo quiero que ustedes sepan que el padre donde quiera que esté a nivel espiritual existe nuestro padre existe tanto a nivel espiritual como a nivel de pronto físico no está pero yo te aseguro Valeria que si tú vas donde esa niña de nueve años y me gustaría saber si te recuerdas ¿Cómo fue ese momento? A veces es doloroso, pero es muy importante que nosotros vamos al pasado y recojamos a esa niña ausente, esa niña que se quedó perdida por falta de apoyo del papá, una niña que le faltó. ¿Qué le faltó a la niña? Esa presencia paterna, le faltó esa autoridad, le faltó esa dirección, le faltó... Ese, ese empoderamiento, el Padre es fuerza. Vamos a ir colocando palabras que se nos van viniendo a la mente. ¿Qué es el Padre? El Padre es fuerza, que le faltó ese empuje. El Padre es poder. El Padre es fortaleza. Entonces, para el cerebro biológicamente esa niña no tuvo esa fuerza, ese poder, ese arranque, esa fuerza, no tuvo esa dirección. Las mamás, cuando somos mamás y papás, a veces creemos que hacemos las dos cosas, pero es que eso es biológico, es biológico. El águila, y hay una... Um, una, una, una, cuento con el águila que quiero contárselos en este momento y me salgo del tema. Estoy leyendo más mal, mal. ¡Ay, qué risa! Se murió hace nueve años. Hace nueve años. Ok. Y yo tenía 25 años cuando él murió. ¡Ay, qué risa! Pensé que tenía nueve años. Estoy, más, más, estoy leyendo muy mal, muy mal. Entonces, eh, pero bueno, hice el ejercicio con la niña de nueve años. <risa> Hay una cosa que es muy importante, miren, a nivel biológico es tan importante el macho, eh, cuando hablamos de animales, que imagínense que el águila, y me encanta esta metáfora o esta esta historia del águila el águila eh, cuando se está consiguiendo al macho águila y, y la hembra ellos para parearse y para tener aguiluchos para tener eh, a, aguilitas la, a, la águila vuela alto y le tira y le tira un palo y entonces los, las águilas macho Mm, lo que hacen es cortejarla y van y le recogen el palo a la hembra. Y la hembra le tiene hijos a la, al águila macho que le recoja el palo. Y adivinen por qué. Porque cuando el águila es de los pocos animales que acompaña a la águila, hembra para criar entre los dos a los pichones. Y entonces, cuando los pichones nacen, que ya sale el huevito y nacen, el águila macho va y busca comida para traerles. Pero cuando eh, la águila va también y busca comida, o sea, entre los dos van y buscan comida. Y cuando le van a enseñar a la aguilita pequeñita, al, al a la, al aguilucho, le van a enseñar a volar, el águila lo tira y el águila macho lo recoge y entre los dos educan a esos um, aguilitas pequeñitas. Y esa es una metáfora muy bonita, porque a veces nosotros como humanos, nos hace falta ese sentido biológico de antes de tener un hijo, saber si ese hombre sí si nos va a apoyar a nosotros para formar esa familia y a veces nos hace falta, digamos, esa parte. Eso también a veces eh, sucede. Entonces, ¿qué te quiero decir aquí? Primero, para el sentido biológico del cerebro, el papá significa patrones, Programas, dirección, fuerza, empuje, poder, fortaleza, eh, patrón, autoridad, voz, es el que dice, es el que, es la visión. Vamos para allá y, y ese es el enfoque, porque el hombre tiene ese enfoque, esa claridad. Entonces, cuando a nosotras como mujeres nos hace falta y nos hacemos la pregunta, ¿por qué mi papá nunca me apoya? A esta mujer le da mucha dificultad establecer metas, le da mucha dificultad tener autoridad, le da mucha dificultad tomar decisiones, porque el hombre también toma decisiones, esa me faltó. Las decisiones a nivel biológico y a nivel del de cerebro las toma lo masculino. Esa, eso es hermoso. A mí me encanta, me encantan esas metáforas del águila. Qué bello eh, como nosotros en nuestra vida de Ara, qué maravilla sabré sobre las águilas. Entonces, eh, hola, ¿cómo estás? Protección. Exactamente, protección, ya lo pusimos por acá, vamos a escribir protección. Entonces, ¿por qué mi papá nunca me apoya? Para el cerebro de esa niña o de esa mujer que se está preguntando eso, a ella le hace falta dirección, autoridad, decisión, no toma metas, no sabe para dónde va. Queda sin guía, es una mujer que es indecisa, es una mujer que es insegura, es una mujer que no tiene ni voz ni voto. Y es una mujer que le cuesta mucho dar su opinión. Ah, ya entiendo. Por eso es que a veces no tomas decisiones. Por eso es que a veces no sabes para dónde vas, por eso es que te da dificultad poner metas, por eso es que no tienes disciplina, padre es disciplina, la disciplina la da el padre. ¿En serio, Marimelda? Sí, mi amor, la disciplina la da el lado masculino. La disciplina es hacer lo que tiene que hacer, hacia si usted le guste o no. Eso es cuando habla su papá y se dice así, o, y esa es la autoridad de la casa. Entonces, mi padre no me apoya, entonces usted es alguien desbocado, que no tiene dirección, que no tiene... Y una vez que lo entiendo, ¿qué puedo hacer para cambiarme su subconsciente? Perfecta pregunta, me encanta y amo las preguntas tuyas. I love you. Entonces, ya lo entendí, ya lo entendí. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya le cuento una historia a mi cerebro. Recuerden que cada una de nosotras vive una experiencia diferente. Y cuando usted le cuenta la historia al cerebro, su cerebro entiende y entonces el subconsciente dice, ¡ah, ya entendí! Y cuando el cerebro dice, ¡ah, ya entendí! La libera, la libera, le dice, ¡ok, suelto! Suelto la pregunta porque usted le dice la historia. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Isadora? Tienes que armar una historia. Entonces vamos a armar una historia, porque mi padre no me, nunca me apoyó, porque mi papá le tocó trabajar mucho, porque mi mamá cuando estuvo en embarazo era el quinto muchachito y, y el papá tenía que viajar, porque mi, cuando yo nací mi papá no me quería, me cayó el 20. Y cuando te cae el 20, le entregas una información a tu cerebro que ya queda como... Como le vino el alma al el cuerpo, como ¡ah! ¡Te liberas! Ah, claro, yo entiendo que mi papá tuvo que trabajar desde los 16 años de edad, tuvo un negocio físico que lo abría a las 4 de la mañana, se levantaba, se iba a trabajar y venía a las 12 de la noche, nunca me apoya, pues si nunca estuvo, pero no es que no me apoyó, él sí me apoyó, porque me trajo comida a la mesa, porque él traía la comida, pero yo no lo sabía cuando era niña, y yo pensaba que no me apoyaba, y no era que no me apoyaba, entonces fíjate que ahí, ya le estoy dando una explicación a mi niña, que, que la que hace esa pregunta es la niña, normalmente la niña, es la que hace esa pregunta. Las niñas que cada una de nosotras tenemos somos las que nos preguntamos por qué. Entonces, ahora, ya le conté una historia. Entonces la niña dice, ah, porque aquí tengo mi niña, ¿ok? Entonces yo le voy a decir, da mi amor, lo que pasa es que cuando usted nació, eh, su papá tenía que trabajar mucho y, y él, él, él la apoyó, en el sentido biológico, porque le trajo comida, pagó la renta, eh, pagaba los servicios, él hacía todo para que usted estuviera dentro de su casa, no aguantara hambre y todo eso. Pero ahorita, entonces, esa niña va, va diciendo, oh, ok, mi papá se fue de casa cuando yo tenía siete años. Entonces, esa niña de siete años es la que reclama el apoyo del papá. Pero ahora yo ya soy una mujer grande, yo ya soy una mujer madura y le estoy diciendo a mi pasado, a mi niña de siete años, a mi niña pequeña, le estoy contando una historia. ¿Por qué se separó de mi mamá? Porque las circunstancias, eh, mi mamá era de una parte, mi papá era de la otra, la cultura era muy distinta. Tenemos que darle una historia a nuestro cerebro. El cerebro necesita historia. Y tú le se la vas a contar a esa niña. Entonces, cuando tú le cuentas y le armas la historia y quedas contenta con la historia, entonces dices, ah, ya entiendo. Entonces la niña que está aquí, que es virtual, que yo no la veo con mis ojos, pero con mis ojos espirituales, yo puedo ver a mi niña y todas cuando hacemos ese coaching y vivimos, yo he visto tu niña Isadora que es hermosa, ¿te acuerdas con ese vestidito que la dibujaste? Entonces cada una tiene una niña, le va a dar una historia porque la historia es personalizada cada una tiene que personalizar su propia historia y contarle y además eh, puedes contarle eh, todo como con detalles el, el, el la historia, cuando ya le cuentas la historia a tu niña que yo la tengo acá a mi lado izquierdo ¿por qué lado izquierdo? me preguntan por aquí porque el lado izquierdo es, para mí significa pasado, está atrás, es como algo también, un significado biológico. Entonces, um, ya hoy yo la actualizo, la pongo al tanto y entonces la niña va a decir, ah, ya entiendo, claro, pero entonces yo ya tengo una parte espiritual. Porque yo ya soy una mujer madura, por eso nos estamos educando, ¿sí o no? ¿Por qué nos estamos educando? Porque queremos ser unas mujeres maduras. Yo quiero ser una mujer madura. Quiero aprender a ser mi propio padre y mi propia madre. Pero para yo ser mi propio padre y mi propia madre, tengo que traer a mi hija y explicarle por qué terrenalmente no recibí apoyo nunca de mi padre. La traigo y la pongo en el presente, le cuento una historia. Y luego de que yo le cuente la historia, entonces la niña dice, ¡ah, ya! Entonces ella ya está aquí conmigo sentadita, lo más de linda. ¿Usted no la ve? <risa> claro, claro, cuando no, cuando, cuando no solucionamos este problema, nos vamos a buscar hombres que nos llenen ese vacío de dirección, de, de que nos manden, que nos conseguimos hombres mandones, nos conseguimos hombres que nos gritan, nos conseguimos hombres que nos digan para dónde tenemos que ir, hay que tenemos que conseguir hombres que nos den permiso, que hay que pedirles todo, que, que nos conseguimos un papá. que son los que mandan, los que dirigen, porque claro, como no, no sabemos, entonces nos buscamos el reemplazo. También el lado izquierdo representa papá y el derecho representa mamá. De papá recibo fortaleza y de mamá recibo valentía. choqueme esos cinco. Gracias. Muy amable. Entonces, fíjate todo el lado izquierdo del... de lo... del el papá representa derecho mamá y si sí, aquí está mi niña se ríe y dijo, ya entendí Dios, sí que es que somos virtuales somos cuánticas y me encanta cuando somos cuánticas porque yo a mi niña muchachas, les cuento un chisme cuando yo me voy a vestir y a mí me da un calor, bueno, claro que tengo la menopausia <risa> tengo, la, tengo la menopausia alborotada pero cuando me estoy vistiendo, ay, a mí me da un calor y como un desespero. Y yo traigo a mi niña, porque cuando yo estaba chiquita a mí me vestían como con mucha rabiecita, no sé. Entonces, eh, tengo, traigo a mi niña y yo, a ver a mi muñeca hermosa, divina, preciosa, que, que es esa belleza, y me le hago así, y me pongo el ventilador aquí al lado. Y a propósito... Aquí tengo mi ventilador. Miren este ventilador que tengo. Y entonces le digo: A ver, mi amor. A ver, mi muñeca. Ah, respire profundo. Apliquen la técnica que les pasé ahora en, en el grupo. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Cinco veces. Y aplicamos esa técnica. <ríe> Tan linda. Pues míreme la técnica que utilizo para los calores de Queta. Entonces, ¿qué pasa? Que se escucha mucho esto, si no lo apago, pero denme un segundito. Qué pena, qué pena, pero estos son los calores, así son. Bueno, a ver, ya me, ya me relajé un poquito. Ok, bueno. Entonces, voy a traer a mi niña, le cuento la historia... El respiro profundo, acuérdense que el agua es un ay, se me olvida la palabra, ¿Cómo es que se dice Valeria un canalizador un conector y necesitamos limpiar todos estos vacíos y todo este dolor que tenemos exactamente Viviana tenemos que ir al pasado traer la niña explicarle y decirle, pero a partir de ahora es purificadora, es un neuroconductor, neuro, neuro es un bioconductor, no recuerdo la palabra, purifica el cuerpo y el alma, exacto. Entonces, hasta este punto yo ya estoy con mi niña del pasado, con la del presente, aquí estoy, ¿sí? Ahora, yo... María Imelda Cardona López, soy mi propio padre. Necesito que usted eh, admira mi naturalidad tan linda, gracias. Vamos a decir esta declaración. A ver, necesitamos decir esta declaración. Cada una con su nombre. Yo, Valeria Alonso. Yo Amparo, yo Isadora, yo Viviana Valeria, a partir de ahora soy mi propio padre y mi propia madre. Y a partir de ahora te voy a dar a ti, mi niña hermosa, te voy a dar autoridad, te voy a dar decisión, te voy a dar voz. Te voy a dar voto, te voy a dar fuerza, te voy a dar poder, te voy a dar guía, te voy a, a guiar y te voy a dar una visión grandísima. Y a partir de hoy yo seré tu Padre. Y además tengo al Padre que está en los cielos, que se me había olvidado de mi Padre hermoso, de ese Espíritu Santo de Dios que es el Padre espiritual que se me había olvidado que yo era un espíritu hermoso radiante que vino a esta tierra a experimentar pero que yo también soy espíritu y entonces cuando yo también entendí que es que yo soy espíritu yo también tengo el espíritu santo de dios y que yo puedo tomar la decisión de renovar el espíritu de mi mente y nacer de nuevo en el espíritu. ¡Oh, my God! O sea que usted no tuvo quien la apoyara, pero ahora yo, María Imelda Cardona López, decido nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y lo declaro como mi padre que me ama profundamente y que siempre me está diciendo, es que yo siempre he estado aquí contigo, yo no sé por qué te has sentido sola, si yo es el Espíritu Santo de Dios, yo siempre he estado aquí contigo, yo soy omnipresente, omnipotente, omnisapiente, yo soy perfecto, incorruptible, incontaminable, yo siempre he estado contigo, ponga ese siempre ahí, no se le olvide que Dios el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado con usted, Amparo. No se le olvide. Lo que pasa es que nos vinimos para acá y pensamos que el papá que, que no nos dio lo que pensamos porque él también, qué pecado, pobrecito ese papá. Pregunte y la historia de su papá y verá que su papá es un pobre niño que no tuvo la educación que nosotras tuvimos, que no fue a la escuela cuando nos, como nosotras fuimos, que no sabía ni leer ni escribir. Dígame, por Dios, antes dele gracias a Dios que nació. Entonces, ahí yo ya empiezo a unificar y yo aquí ahora decido nacer hoy en el Espíritu Santo de Dios. Y ahí en Nicodemo, en Nicodemo, no recuerdo el número, pero está en Nicodemo, le preguntaba a un apóstol, le preguntaba a alguien, a Nicabosón o no sé qué, le preguntaba a Jesús, ¿y cómo nacer en el Espíritu Santo de nuevo? Porque si ya somos grandes y no podemos volver a nacer, y él dijo, es una decisión. Y tú naces en el Espíritu Santo de Dios a través del Espíritu y el agua vuelvo e insisto con el agua porque nosotros somos el espíritu es agua porque ese es, ese, es, ese es el que fluye y entonces nosotros vamos a nacer y es una decisión que hoy nazco en el espíritu santo de dios y yo soy el Espíritu Santo de Dios y yo soy ese medio y empiezo a trabajar lo masculino en mí y empiezo a darme fuerza porque la presencia de Dios en mí me da fuerza, me da fortaleza y empiezo a meterme en ese mundo espiritual porque yo vine a esta tierra a ser carne, pero también es una requisito primero nacer en la carne, vivir la experiencia que viví con todo el dolor del alma y con un papá que no me apoyó, pero hoy puedo decidir ser mi padre, ser mi madre y darme ese apoyo y ahí formo la Trinidad y empiezo a entender que yo soy cuerpo, alma y espíritu, que yo soy el Espíritu Santo de Dios, que tengo un cuerpo, que soy el vehículo de ese Espíritu y que tuve un alma para experimentar y vuelvo y formo la Trinidad. Cuerpo, alma y Espíritu y que el Espíritu Santo, yo soy el 99% Espíritu. Carne, que seré carne, creo que ni... ¿Cuánto tengo de carne de Dios? Porque esto es pasajero Esta carne de pudre, la comen los ratones Se la comen las cucarachas Se la comen los gusanos Se quema y no queda en nada Pero el Espíritu es eterno Recuerde que usted tiene un Espíritu eterno Y que el Espíritu es masculino El Dios Padre Y ¡Ay! No, ¿cómo así? Yo no entendía todo eso ¡Ja, <risa> yo soy cuerpo alma y espíritu y soy 99 el espíritu santo de dios que vine a esta tierra en cuerpo y nací en cuerpo para purificarlo y decidir porque es una decisión nacer de nuevo en el espíritu santo de dios es una decisión y es una condición haber vivido y sufrido todo esto que hemos vivido. Entonces ya fui al pasado, ya tengo a mi muchachita aquí, ya eh, decidí y también compré cuaderno, porque el cuaderno se me acabó y necesito que lo firmemos. Les voy a dar una frase para que firmen el cuaderno. Voy a estrenar cuaderno, porque este se me acabó. Muchachas, yo acabo cuaderno. Este se me acabó. Ya terminó, Ya este, este lo llené. Otro libro que hay aquí. Pero bueno, quién sabe cuándo lo iría a poner en el, en el Word. Mujeres. Ay, ¡Qué emoción! Vamos a firmar el cuaderno. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Y que traje los colores. Compré colores ayer. Miren. ¡Qué hermosura! Entonces, hoy oh, quiero firmar y hacer una, un nuevo nacimiento. Cada libro, cada cuaderno es un nuevo nacimiento. Yo quiero una mochilita. <ríe> Tan linda. Eh, sí, yo también tengo una mochilita. Vamos a firmar el cuaderno y vamos a decir... A ver, ¿qué vamos a decir? Yo... María Imelda Cardona López Decido nacer de nuevo En el Espíritu Santo de Dios, ahí sabe que le estoy dando yo, toda la autoridad, toda la autoridad, tengo toda la autoridad, hasta hoy usted lloró por su papá, hasta hoy, porque ya tiene ese, esa dirección, tiene ese espíritu donde yo, Marimelda Cardona, decido nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, y escribo mi nombre, es que soy yo la que lo voy a escribir, mi amor, con fuerza, yo escribo mi nombre, yo escribo mi nombre, yo, <ríe> Qué qué yo te amo, yo, escribo, mi nombre. En el libro. De la vida. Para que se note que yo pasé por esta tierra. ¡Ay, qué emoción! Thank you. Hermoso, divino. Y en esta declaración que acabo de hacer, le voy a poner la fecha. Vamos a ponerle la fecha. Hoy es agosto ¿Qué día es hoy, mujeres? ¿Hoy qué? ¿Lunes o martes? Ay, yo estoy más embolatada. Bueno, eh, no sé, eh, agosto 17, ¿cierto? Del 2021. Yo, María Imelda Cardona López, así quedó. Obviamente, yo, Viviana Varela, cada una va a poner su nombre. Yo, María Imelda Cardona, decido nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y escribo mi nombre en el libro de la vida. Y algo muy importante, amén. Muchachas, esto, esto es nuevo, yo no me lo sabía. Amén y amén. No es amén, amén, amén. Es amén y amén y amén. Y cambienle el amén. No es amén, sino amén. Amén y amén. Porque hoy acabo de nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y soy una mujer completa. Soy espíritu. Soy alma. Y soy cuerpo. Y acabo de formar una trinidad en mi vida. Porque yo soy una mujer trina. Ay, a mí me encanta esto. Ay, muchachas, yo quiero tanto este grupo. Yo quiero tanto esta escuela. Yo quiero tanto esto. Porque eso me llena. Y entonces, ¿sabe qué? Me siento completa. <risa> me siento completa. Padre, tengo espíritu, alma y cuerpo. Tengo padre, tengo madre y tengo hijo. Y entonces el espíritu es el padre y la alma es la madre. ¿Qué? Oigan, Melga ya es el película. Es que esto es hermoso esto es hermoso, el espíritu es eterno, nosotras somos eternas, es que a usted no se le olvide que usted es un átomo, y los átomos no somos partículas subatómicas, somos átomos, y el átomo es indisoluble, este cuerpo se acaba, pero el espíritu es la vida, el espíritu es el soplo de vida, ¡Oh, my God! acabé de nacer. Estoy completa. Ya no tengo que buscar el lado... No, soy una mujer completa que lo único que sé hacer es ¡Amén, amén y amén! ¡Amén, amén y amén! Pero yo decía ¡Amén y amén y amén y no entendía! <risa> ¡Ay, qué ignorancia! ¿Sí o no? ¡Ay, muchachas! De verdad, qué ignorancia tan horrible la, la ignorancia espiritual. Y entonces, a partir de hoy, yo soy una canalizadora de la ley del amor, porque soy una mujer completa, soy espíritu, alma y cuerpo, soy padre, madre e hija, soy padre, hija y espíritu santo, soy una trinidad y estoy completa, amén, amén y amén, amén amén y amén, y entonces soy un ser que lo único que sabe es, Entregar ese amor. Y entonces empiezo a trabajar en la energía y en la ley máxima. Que es en la ley del amor. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué belleza! Espérate, yo anoto eso. <risa> Muchachas, este cuaderno es nuevo. Cada día hay nuevas revelaciones. Cada día hay como, como que flechas que, que nos preguntamos y que con la clase entregamos como unas respuestas y espero que tú tengas tu cuaderno que escribas todos los días acuérdese que la mejor canalización es la escritura y cada uno cada una de ustedes es un medio canalizador del Espíritu Santo de Dios y cuando nosotras tomamos la decisión de nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios todos los días recibimos información única y canalizada por nosotros porque la pusimos en el libro. Entonces, de verdad, mujeres, somos seres espirituales. Somos la única programación que nosotros tenemos es la que adquirimos en esta tierra. De resto, somos seres espirituales. Entonces, somos espíritu eterno. Y es una maravilla saber que tuvimos la oportunidad de venir a un cuerpo y decidir nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Para mí esto es una gran, gran bendición. Bueno, mujeres hermosas, hoy sí se me fue eh, el tiempo, pero es que esto, para uno nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Mira, con la pregunta que nacimos de nuevo, ¿por qué mi padre no me quiere? Es que tenías que nacer en el Espíritu Santo de Dios porque tu padre sí te ama, y te ama muchísimo, y siempre ha estado contigo, nunca has estado sola, pensaste que era el padre de carne y huesos, pero mi amor, no, tengo una buena noticia, y él nos ama, nos ama tanto, como sea, como sea, como sea, lo único que necesitamos es decidir. <risa> Ay, qué hermoso, gracias a Dios. Un canal del amor. Eso es lo que vamos a hacer nosotras, mi amor. Ama, amar, amar y amar. Bueno, mujeres, chao. Porque aquí me quedo todo el día. Con estos calores. Saco mi ventilador. Miren, pues. Esta menopáusica. Bueno, pero yo la amo. Yo amo esa menopausia. Amo estos, estos 55 años. Bueno, mujeres, chao. Las quiero mucho. Chao.